¿Qué tal gamers? ¿Queréis hacerme unas preguntas? Pues claro, podéis ponerlas aquí abajo en los comentarios y yo respondo en TikTok. Que sepáis ya tengo cuenta en TikTok. Me llamo carlisgamer28. Recordad suscribiros. Muchas gracias.